Bueno, en los últimos cinco años, puntualmente a partir de la finalización de la obra de Ciencia de la Salud, que fue la primera gran obra tal vez emblemática para la universidad o en los últimos tiempos de, de la universidad, eh, se continuó con un desarrollo de obras eh, vía Ministerio de Planificación Federal, obras más que nada de, de gran porte de infraestructura. Eh, es tal así que se logró un convenio para la obra de la Facultad de Trabajo Social. Es una obra emblemática para la universidad, ya que es una de la, las uni, una, la única facultad en realidad que, que no contaba con un edificio propio y se encontraba funcionando eh, en el edificio de Ciencias Económicas en la ciudad de Paraná. Eh, esa obra... Digo, es de importancia, y relevancia, son 3.000 metros cuadrados nuevos de aulas, biblioteca, espacios comunes, administración, eh, para el funcionamiento de esa facultad que ha tenido, como la mayoría de la universidad, un, un importante crecimiento en los últimos años. ¿Cuándo es la inauguración de la obra esa? La obra actualmente se encuentra en un 95% avance, está en las terminaciones. Y bueno, estamos esperando la finalización. Eh, estimamos en unos 45 días, más o menos. Sí. Tenemos un convenio firmado con planificación federal también para la primera etapa de la Facultad de Bromatología. Esto sería un nuevo edificio que va a estar implantado en el polo educativo Gualegoychú, es una propuesta y un avance del municipio de Gualegoychú en la conformación de un polo educativo en la ciudad. Eh, esta primera etapa puntualmente sería el bloque o núcleo de laboratorios de la facultad con aproximadamente 1.100 metros cuadrados. A su vez estamos muy avanzados ya en el proyecto ejecutivo, para poder firmar el acuerdo con el Ministerio de Planificación para la segunda etapa que daría lugar a la construcción de aulas y, y la sede administrativa de, de la Facultad. Asimismo estamos en el desarrollo de un proyecto ejecutivo también para emplear un sector de la Facultad de Ciencias de la Educación eh, actualmente se encuentra trabajando el arquitecto con eh, personal de gestión de la facultad definiendo prioridades para, para el desarrollo de ese proyecto y con respecto a, a la parte deportiva hemos finalizado en esta semana, los dos gimnasios en la ciudad de Concordia y en Oro Oroverde son gimnasios de 1.200 metros cuadrados, para, puramente para espacio deportivo de los alumnos, docentes y no docentes de la, de la universidad. Y asimismo, los gimnasios cuentan con 140 metros cuadrados de gimnasios, baños accesibles eh, y un quincho también para el esparcimiento de, de la comunidad de las facultades. También hemos terminado la construcción del comedor de la Facultad de Ciencias de la Salud. Eh, se ha hecho una ampliación en el comedor de Oro Verde y tenemos el proyecto ejecutivo para el comedor de Paraná que actualmente ese espacio lo alquilamos y una vez que se traslade la Facultad de Trabajo Social a su nuevo edificio comenzaríamos con, con la construcción del nuevo comedor eh, en el espacio o uno de los espacios donde actualmente funciona la Facultad de Trabajo Social. Afortunadamente la construcción de las tres sedes de las radios de la universidad han sido finalizadas, hoy las tres radios funcionan, eh, esto lo han visto todos eh, y también el canal de televisión estamos próximos a, a finalizar la obra, es una obra que ha, que ha sido financiada por intermedio del CIN. Eh, entendemos que en los próximos dos meses podríamos estar finalizando y tal vez inaugurando ya el canal de televisión también. Todas las facultades han tenido, han tenido obras de remodelación, reestructuración, de ampliación. Se ha trabajado mucho en accesibilidad, hemos logrado acceder a programas del Ministerio de Educación con respecto a, a accesibilidad desde el punto de vista arquitectónico. Eh, hoy podríamos decir que tal vez el 50% de los espacios de toda la universidad son accesibles. Aproximadamente hemos llevado adelante 41 obras entre más grandes y más pequeñas y los montos involucrados a la fecha, tomando como valores históricos, eh, sin redeterminaciones, sin adicionales de obras, el monto neto ejecutado eh, a hoy eh, son aproximadamente 70 millones de pesos, más la nueva obra de bromatología estaríamos cerca de los 100 millones.